Hola amigo ucraniano, estamos bien contentos porque vamos oh, a presentar oh, estoy bien, comunicación también, con es la más, tan contento que si me echo un pedo sale confeti. Así, oh, así. No. así, así. <risa> En serio? <O> con orquesta. <risa> con pajarillos y si chambelanes. <risa> estamos muy contentos. <risa> ¿Qué tal, amigo ucraniano? ¿Cómo estás? Espero que estés igual de feliz que nosotros, porque hoy estamos de plácenes, ¿no, mis chavos? Plácenes, así se dice. Sí, Ay, plácenes no estamos. Mis chavos también. <risa> <risa> oh, sabido, Tenemos aquí. ¿Eh? ¿Cómo se llama usted, señorita? Mi nombre es Jane, estoy aquí porque tengo problemas de alcohol. Ah, <risa> no, no, no, no, no, no. <risa> no, mis hijos estamos muy contentos, niños. Jane, Jane, Bass. Es que no me llamo. Jane Bass. Jane Bass. <risa> Jane. Jane Bass, ¿no? No, ya no soy red. Uh -oh. Oye, Bass, Jane. <risa> Ya vas con estos pelados que están aquí. Pelados pelones. Muy contenta de estar con estos peladetes que están aquí con, conmigo. De verdad, estoy muy contenta. Después de que me ofrecieron un millón de dólares para estar con ellos, sí. estoy aquí. <risa> no, ¡Me faltan, me faltan mil cinco centavos! Así no, lo es, la verdad es que estamos muy felices. Nos sentimos como con nuevos bríos, ¿no? Como si hubiéramos tomado Viagra. Ay, ay, ¿qué es eso? Como... O sea, ¿lizó? ¿Cómo se llama la otra madre? Ah, no sé, güey. No, yo te pido. Aspirina. Pindico. No quemes, güey. No, porque tú seas esas mamás, los no. No, no, no qué ay, pasó? Ya me... no, ya me... no, Bueno, ¿qué? estaba con ellos, pero ya al parecer bueno. No, muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de algo... Especial que Es especial. No sé si algún día te ha correteado un pinche negro con no. algo en la mano. O Ay. algo que le arrastre. No, no. Pero... O si hayas corrido atrás de algo que se mueva y que te llame. Sí, <risa> sí. Eso es de lo que queremos hablar. ¿Alguna vez has tenido que correr de algo o correr por algo? ¿Tú? Yo he corrido de una jauría de perros una vez cuando era chiquito. <risa> y correteé... <risa> ¿Y te decían Damián? Y entonces? me decían... <risa> <risa> he corrido hacia comprar boletos de bandas que me gustan. Una vez corrí a comprar boletos para Rush. Ahí en, en Plaza Satélite porque estaban de barata, dos por uno. Perfecto. ¿Tú, carnalito, qué? Sí, yo también a Mucho. ¿Pero hacia dónde? ¿Es que o, se iba cagando. O qué, no, o... ¿O ¿O ¿Corrió con las nalguitas apretadas? <risa> no. no, escurridas, güey. <risa> pues a mí sí me pasó lo de que me corretean unos perros. ¿Igual? ¿Por qué? Pues, pues si los no los corres, me, no te corretean. No, pues cómo no. Sí, no corres, no pues si te no, güey. No, no, Otro día, ¿a dónde corrí? Cuando vino hace muchos años, ¿cómo se llama Joe Elliot y Steve Clark de Def Leppard? Claro. ¿Cómo se llama? El Gran Bazar. No, pero era una disquera, una de discos. ¿Hip 70? No. No, era Sorba. Acuario. Bueno, ya me Bueno, ese. bienvenida! ¡Eh! al par. ¿A poco tienes los 63 que tienen 73? Los 57. Ah, pues fue todo un show porque pues ya estaba acá toda la banda así esperando para firmar tu, tu disco porque te iban a dar autógrafos, ¿no? Entonces, tumbaron el cristal del local y las cuatro se acaban corriendo al estacionamiento y pues venimos todos atrás corriendo. ¿Lo pinche banda? Lo has de haber sido no, tú, No, cabrón. yo no fui, no, lo tumbaron los que están adelante. Estaba yo chavillo, que, muy chiquito. Tenía 60 este años. ¿Eh? ¿Tú, Jane, cuándo has corrido? Hijo, bueno, correr en el carro porque me seguía la patrulla. Pues porque no traía tarjeta de circulación y licencia y me pararon y entonces subí ojalá que no me esté viendo la persona que, que me estaba siguiendo y bueno si sí pude entrar a casa ya no ya no me volvieron a encontrar no, <risa> bueno. pero no lo hagan tú niño pues yo fíjate que ahí tengo un, tengo un sueño ahí que es pues ha sido recurrente a lo largo de mi vida En el cual corro Así, pero a lo pendejo, cabrón. Así, no, pues corres y corres y... O sea, no sé por qué, pero pues, vas corriendo y corres y corres y corres. ¿Nunca te has levantado miado, cagado? No, no, no, no. <risa> Voy corriendo, corriendo, corriendo. Sin parar así... Obviamente, pues no te cansas. Así, ey, hijo de la chine, ey. No sé si estoy huyendo. O sea, si voy huyendo de algo o si, si voy hacia algo pero ese sueño de repente se vuelve como una pesadilla, güey, ¿no? O sea, estás corriendo y, y hay cierta desesperación, ¿no? Zozobra, des des ansiedad, ¿no? Y vas corriendo y se, de algo que empieza chido, ¿no? de repente se vuelve así como ya algo desesperante y culero, ¿no? Mm. ¿Y tú, chiquita? Sí, yo sí he corrido un chingo de veces de mi por mujer el Yo sí he corrido muchas veces por muchas cosas. Sí me han correteado la policía, sí me han correteado cabrones para ponerme en la madre. Yo corretear cuando te andas meando, uh -huh. ¿no? Esto es típico O traes un chorrillo de esos de nomás También he corrido de esas Rateros una vez Una vez corretí un pendejo Sí, yo creo que todo el mundo hemos corrido este, por algo Y hacia ya algo se, Y, oh, hacia, ¿Y algo? hacia algo no sé. sí, o sea, A no... ver, cabrones ¿Quién de chiquito no corrió a los brazos de su mamá? Ah, oh, yo Yo corrí, o sea <risa> así, así yo le decía Sí, todos, la verdad, todos, todos Yo no, todavía, ¿eh? Sí, también Así como que correr, quién sabe, que si no me freno la desmarro A mi jefa, ya A mi jefa así ya no, ya no puedo dar de... ¿Qué te... ya, carritos, carritos. ¿Por qué? ¿Por qué no pregunta? ¿De qué? Porque se nos ocurrió Porque si es algo No a todos nos ha tocado Pero hay gente que le han correteado Por cosas muy cabronas Y desgraciadamente los han alcanzado En estos últimos sexenios lo hemos vivido Y bueno, yo sí me he enterado de gente Que le han correteado Alcanzaron, pero la libró Yo una sensación así nunca la he vivido Pero ha de estar muy, muy cabrón Pues sí y... es como la de mi sueño, no mames Correr que sabes que si, si no llegas a, Ya no vas a volver a ver a la persona X o que si tú no llegas a tiempo va a pasar algo ¿qué tipo de corridas han de estar cabezonas? ¿no? o a correr de la mediocridad correr hacia tu sueño, por ejemplo puede ser algo bonito. Sí. O sea, así como ay. Oh, ay, andas muy ay. profundo ¿hoy también? no, pues de verdad muchas, muchas gracias por la invitación que... la neta que sí, más falta que dejes aquellito ahí en el en el escritorio sí. como quedamos no, o sea, la verdad es que estoy muy agradecida con estos grandes personajes son unos personajazos. Aparte de ser grandes personas y seres humanos, tocan muy, muy, muy, muy bien. Me encantaron. Uh, pues Yo no sí, sé tocar es el eso. bajo. ¿no? ¿Quieres? <risa> <risa> bueno, mi querido craneano, pues, pude qué has corrido. O hacia qué has corrido. Escríbenos. Déjanos ahí tu comentario. Y, pues, nos vemos en la próxima con nuevas cosas, nuevas aventuras, nueva música y, sobre todo, mucho rock and roll. I'm <laughs> sorry.